Este pasado sábado la localidad de Maranchón ha celebrado una nueva jornada denominada Emprende y Vive 18. Una nueva puesta en escena de los problemas que sufre el ámbito rural en toda la provincia de Guadalajara. Y el director general de Coordinación y Planificación de la Junta de Comunidades ha reiterado la necesidad de incluir la fiscalidad como medida contra la despoblación. Bueno, la gente de los pueblos y sobre todo de estos pueblos son emprendedores imaginativos y son necesarios e imprescindibles para que estos pueblos sigan teniendo vida. El lema del, de la jornada de hoy, que es emprende y vive, es, es ideal para la jornada que vamos a tener de desarrollo rural, porque si no hay emprendimiento no va a haber vida en nuestro medio rural. Es importantísimo que haya ese emprendimiento de gente joven, de mujeres, que tiren del carro por nuestro medio rural para que se mantenga vivo. Con apoyo de todas las administraciones, en coordinación de la, todas las administraciones, por ejemplo nosotros desde la Consejería de Agricultura, ...montamos o apoyamos con los grupos de acción local... ...con los fondos líder, con el, con, el, sí, con el PDR... ...y por ejemplo hay 134 millones en el PDR para los líder... ...vamos a hacer un pago el día 21 de 4 millones y pico... Que, se va a, ...que va a llegar a las cuentas de los grupos el día 21... ...y que en total habremos pagado en este último año y medio... ...32, 33 millones de euros... ...que es lo que da una oportunidad para que estos emprendedores que son ellos los que tiran del carro, tengan más oportunidades y más facilidades de seguir tirando del carro. Las grandes empresas estarán en el corredor de Henares. aquí tenemos que tirar con los pequeños emprendedores autónomos, que son los que van a hacer que siga el medio rural vivo.